una ley física y universal que siempre existió y por ser universal estamos absolutamente todos incluidos uh -huh. eh, fue eh, por el físico astrofísico eh, Jean Pierre Garnier uh -huh. que re redescubre digamos esta ley y presenta trabajos desde 1998 a la comunidad científica y es reconocido por la comunidad científica en todos sus descubrimientos a ver en acontecimientos tales como que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, uh -huh. o sea, no estamos hablando de cualquier descubrimiento, que estamos llegando al fin de un ciclo solar, él pudo eh, como comprobar la velocidad de procesamiento de información en la materia oscura, que antes llamábamos vacío, uh -huh. y descubre que las estrellas tienen... Eh, están en sistema doble. Y esto lo pudo comprobar, no solo por la observación, sino por mediciones. Uh -huh. Bueno, ¿y en qué nos afecta todo esto? Eh, exacto, claro. Nos afecta muchísimo. ¿En qué sentido? Todos habrán escuchado, ¿no? De que estamos en un cambio de tiempo, de un fin de ciclo. Tal cual. Es como si hubiéramos terminado, dice él. Como si saliéramos de una especie de eh, invierno galáctico y entráramos en una primavera galáctica. Así como fue como ocurre con nuestro planeta Tierra. Uh -huh. Es como entrar en un periodo de más luz o más luminosidad o de una frecuencia más alta. Uh -huh. ¿Sí? Y este periodo es una transición. En esta transición, esta velocidad mayor, hay como un efecto de aceleración y de expansión en el universo, energía antigravitatoria en expansión, que implica que la velocidad de procesamiento de información es mayor y como nosotros somos parte eh, de este universo, nosotros tenemos efectos también en nuestro organismo. Nuestro cerebro conecta eh, con esta información y nuestro cerebro también tiene la posibilidad de adaptarse a este cambio procesando más velozmente la información. Uh -huh. ¿Qué implica esto? Tenemos como mayores capacidades a nivel de eh, procesamiento de información y a de través actuar de... De, de otra manera. Y, y sí, porque empezamos a tener más percepciones, más intuiciones, claro. uh -huh. más eh, conexión con, digamos, con el mundo de, justamente de lo invisible, porque es una ve velocidad mayor de existencia. Eh, Garnier, el científico que sí. estuvo hace poco en Argentina, yo estuve conversando con él, sí. eh, él dice, todo lo que, todo en el universo tiene su doble, eh, todo lo que existe, y nosotros también. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que tengamos un doble? Tenemos un cuerpo orgánico, un organismo, uh -huh. un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo energético. Claro, y otra cosa. Sí. Uh -huh. y, par y parece sencillo, pero esto nos abre a un cambio de percepción de nuestra realidad y nuestro sentido existencial. ¿Por qué? Porque un pensamiento nuestro pasa a ser parte de nuestra coexistencia en otra velocidad, en otro cuerpo, en un cuerpo energético. Uh -huh. Una emoción nuestra también. ¿Cómo sería esto del cuerpo energético para hacerlo más más sencillo y que la gente que está del otro lado uh -huh. lo pueda percibir, lo pueda entender? Nuestro cuerpo eh, físico sí. vibra o tiene una frecuencia más lenta. Entonces, para nuestros sentidos se puede tocar. Ajá. Podemos, eh, a través de nuestros sentidos, oler, escuchar, eh, sí. bueno, oír, eh, sí. eh, el tacto, uh -huh. el olfato. Pero esto es como una ilusión de los sentidos, de una materialidad. Uh -huh. En realidad, visto con un microscopio, todo nuestro organismo es como si miráramos un cielo estrellado. Es vacío, con espines eléctricos que giran a toda velocidad. No existe algo material visto en el micro, micro, micro mundo. Uh -huh. Entonces, como lo que es arriba es abajo, nosotros funcionamos al igual que el universo en muchos sentidos. ¿no? Eh, entonces tenemos un cuerpo que aparentemente es físico, pero también tenemos eh, un cuerpo... Que es, eh, en frecuencia, vibra en una mayor velocidad y no lo podemos tocar. Que es el energético. Es el energético y vibra en una frecuencia en distintos niveles. Hablan básicamente de siete niveles de coexistencia. En el que algunas frecuencias nuestras están a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo nos conectamos con nuestro cuerpo energético? A ver. Ahí está, eso. ¿Cómo nos conectamos? No? Al momento que vamos a dormir, sí. este es como el cuore de, de, de nuestra conexión, nosotros entramos en una fase de sueño REM. Uh -huh. En este momento estamos cambiando la velocidad de nuestra actividad mental. Cuando estamos en vigilia, en conciencia, nuestra actividad mental vamos a hacer una comparación. Podría estar, por ejemplo, en un procesamiento de un bit por segundo, ¿sí? Uh -huh. Cuando vamos a soñar REM, que es después de más o menos una hora y media de estar sí. durmiendo, nuestro eh, cerebro comienza a procesar información como si fuera una computadora uh -huh. a un millón de veces más veloz uh -huh. que cuando estamos en, en, en conscientes uh -huh. En este momento estamos haciendo una función totalmente... Eh, ¿Sería una conexión con el, con el cuerpo etérico? Eh, bueno, sería una conexión con el cuerpo energético, energético que habla Carnier. Sí. Sería un intercambio de supervivencia, yeah. es básico, uh -huh. entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético. Uh -huh. ¿Y esto por qué es básico? Porque si esto no ocurre, después de tres semanas de no tener sueños REM, eh, explicó el científico, morimos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en este intercambio... Existe una función de supervivencia. Traemos información, o sea, le, nuestro cuerpo energético entra en nuestro cuerpo físico uh -huh. y nos deja la información de cuáles son nuestros mejores futuros o posibilidades de supervivencia. ¿Cómo se logra esto, Mali? Lo que vos nos estás contando. Es ¿no? muy fácil. A ver, porque, claro, uno dice, qué maravilloso. Para sí, poder... Pero lo que pasa lo es vos... que esto, esto es algo que viene en nosotros, sí. no es algo nuevo, esto se hizo siempre. Cuando íbamos a dormir y nos decían, derivarlo a la almohada, no sé, entregáselo a la almohada tu problema. Sí. Eh, Pedirle al angelito de la guarda que te Ajá. proteja. O se hablaba del alma gemela. Sí. Garnier se refiere al doble, uh -huh. en vez de a alma gemela o por qué. Porque si hablamos de alma, esto tiene mucha carga desde los significados que le da todas las religiones y todas las personas le dan distinto significado a la palabra alma. Uh -huh. Pero si hablamos de una palabra nueva, como es esto que estamos desdoblados uh -huh. ¿no? en un espacio-tiempo y que existimos desdoblados en distintas frecuencias simultáneamente, pasado, presente y futuro coexistiendo, entonces ahí podemos eh, entender mejor que lo que está ocurriendo es un intercambio entre nuestro yo, que existe en otro espacio-tiempo más veloz, de todas nuestras posibilidades, porque es mucho más veloz y procesa más rápido la información de todos nuestros pensamientos, emociones, todo lo que vivimos durante el día. Y durante este sueño REM, nos trae la información de cuál es nuestra mejor forma de sobrevivir en esta frecuencia física. Uh -huh. En definitiva, esta frecuencia física es energía condensada. No es más que eso. Que durante la noche eh, soñamos y hacemos todo este tipo de trabajo. Este intercambio. Este intercambio sí. con, con, con uno mismo con, sería, exacto, ¿no? Soy yo en otro tiempo. Exactamente. Yo mismo, no es otro yo. Claro. Eh, so, so, soy, soy la yo misma mismo. persona, claro, pero con este sueño REM que vos nos, nos estabas diciendo. En el, en diciendo. el, sueño, en el REM, sueño REM suceden los intercambios de información uh -huh. con mayor... Eh, a ver... Eh, es cuando más sucede porque en realidad estos intercambios con nuestro doble energético es de forma permanente porque si no, no sobreviviríamos esto sucede todo el tiempo, todo el día solo que en el, durante el sueño REM este intercambio es mayor ¿qué beneficios te trajo a vos esto? ¿no? que vos me estás contando uh -huh. porque vos decís, llegó en un momento especial de mi vida uh -huh. eh, y... Y bueno, y comencé con este desdoblamiento del tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Bueno, lo que básicamente ocurre principalmente es, yo cambio mi perspectiva sí. de lo que eh, veo, eh, de, de, a ver, digamos, de, todo, de todos mis intercambios con la realidad. Desde lo que es mi sentido existencial o desde lo que es mi intercambio físico-biológico, emocional o mental con el entorno. Porque todos traemos una historia anterior, una uh -huh. historia familiar, ¿no? Que todo esto que vos estás hablando del desdoblamiento del tiempo tiene que ver con la conexión con uno mismo, ¿sería así? Exactamente. Es como reconciliarse o recordar que nosotros estamos coexistiendo simultáneamente en pasado, presente y futuro, Ahí que son está. tres frecuencias diferentes. Ah, qué bueno esto. Sí. ¿Sí? No son, o sea, nosotros tenemos la percepción de, de cronología del tiempo sí. cuando estamos conscientes, porque es tan lenta nuestra percepción que nos da la impresión de que hay un pasado, un presente y un futuro continuo, pero no es así. En realidad, pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente uh -huh. en distintas velocidades o frecuencias de procesamiento de información. Y nosotros observamos estas frecuencias en el estado de vigilia o en el estado de, de ensueño uh -huh. o en el estado de observar nuestros pensamientos o en el estado de observar nuestras emociones. Somos observadores de nuestras experiencias en, los eh, en las distintas estados, etapas. En los, en los distintos estados claro. de, de coexistencia. Bien. Quiere decir que esto nos trae eh, un beneficio, uh -huh. ¿no? A, la, a todas las personas y que todos los puede, todos podemos lograr esto que vos estás contando. Sí, es simplemente siendo consciente de que existe esta ley. Simplemente conociéndola sí. y a la noche, previamente, a dormir, controlar la forma en la que nos vamos a dormir. Ah, ¿cómo sería esto? A ver. Bueno, es nosotros muchas veces nos vamos a dormir, muchas veces cargados de pensamientos, vamos rumiando pensamientos. Sí. Y... Y te dicen sí. comúnmente, me caminan las cucarachas, no me puedo dormir, <risa> tuve un día de locos, ¿no? Sí, y muchas veces inclusive nos cuesta rela dormir relajado. Sí, claro. O sea, si nosotros previo a dormir, bueno, esto lo dice Garnier, eh, conectamos con un estado de benevolencia. ¿Qué quiere decir benevolencia? Sentirse como en paz con uno mismo. Ajá, qué bueno. Uh -huh. ¿no? Conectarse, por ejemplo, él dice, sentir la conexión con una persona que uno ama, uh -huh. no desde el amor romántico, eh, sino uh -huh. desde una visión neutral del amor. A ver, visto el amor como si fuera algo, una energía, a ver, no una energía, pero digamos un estado neutral, coherente y cohesivo de nuestro ser. Uh -huh. eh, ahora, yo tengo que hacer una aclaración. Bien. Yo conversé con Garnier y le conté que estaba hablando del desdoblamiento de Garnier. Sí. Me dijo, Vos decís lo que quieras sobre la ley de desdoblamiento, nunca dijes lo, nunca digas lo que yo dije. Ah, así ah. que yo digo lo que interpreto de lo que dice Garnier, está bien. cualquiera que quiera chequear, la internet está plagada Abierta, de información, sí. están los videos de este científico mm, al aire lo he buscado. y de mucha gente, como hay una chica argentina, Alejandra Casado, que está en Córdoba, que ella tiene una forma de aplicar esta ley, que bueno, acelera mucho el proceso de integración. Eh, que también pueden ver los videos de ella, pero hay muchísima más gente que explica esto de distintas maneras. Uh -huh. A esto se llega por resonancia. La información que nosotros captamos de la realidad se guarda en el agua de nuestro cuerpo. Uh -huh. ¿Cómo y sería el agua de nuestro cuerpo? Y nosotros, la mayoría de nuestro cuerpo está formado por agua. Sí. Cuando nosotros nos vamos a dormir, estamos en este intercambio con nuestro doble, uh -huh. esta información que el, el doble recaba de todos nuestros futuros posibles para sobrevivir, queda grabado uh -huh. en el agua de nuestro cuerpo. Y nosotros después accedemos a esta información por resonancia, por intuición. Es una conexión con nuestra intuición. Por eso se percibe como si viniera, como una sensación de algo que viene del futuro o de mayor velocidad y no es racional. ¿Qué? pero pero sabe de nuestro pasado y de nuestras mejores Ajá. posibilidades. Hay ¿no? nuestras mejores posibilidades. Tener racional, porque lo racional es lo más lento. Esto claro. viene de una velocidad de, a ver, de un tren que viene a un millón de kilómetros por segundo. Nosotros vamos a, a un tren, en un tren de un, un kilómetro por segundo. No nos comunicamos conscientemente con nuestro doble. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos ahora en esta radio, 105.1 sí. FM, y yo me cambio a la, no sé, a la 103.7 AM. Sí. Sí. No puedo escuchar en este momento esa frecuencia. Tengo que cambiar de dial, sintonizarme con eso. Tal cual. Lo mismo pasa con nuestro doble, está en otra frecuencia. Tanto más veloz que no podemos conscientemente conectar con ello. Por eso los intercambios uh -huh. son a través de esta información que nos deja por resonancia en el agua del cuerpo, y nosotros la captamos después ...por esta sensación, ¿no?, de, de intuitiva. Bien. Interesante el tema, entonces. ¿Esto hace que nosotros podamos actuar mejor en la vida? Nos hace más coherente, Nos hace, básicamente. Claro. ¿Nos da más seguridad también? Totalmente. En la actuación de nuestra vida. ¿Cómo, cómo se Lo más fuerte que ocurre es... ...empiezo a ser más coherente, más neutral, más cohesivo. Uh -huh. Empiezo a conectar más con mis intuiciones... ...y empiezo a desplegar más mi potencial... ¿Por qué? Porque integro mis distintas Coexistencias, mis distintos cuerpos El físico, el segundo plano Sería como un cuerpo eh, Energético, el, el emocional uh -huh. el, el tercer La tercera frecuencia lo podríamos decir Que es un plano más mental de nuestros pensamientos El cuarto Sería a nivel del doble uh -huh. eh, Que estábamos hablando El nivel como del, del alma Y bueno, y así hasta nuestra esencia Que podríamos decir es como el creador eh, de, de este desdoblamiento el desdoblamiento del tiempo sería como eh, una como si fuera un despliegue de las frecuencias imagínense como un arco iris que antes de ser siete colores imaginémonos una luz blanca que atraviesa un prisma claro. y se refracta en siete colores siete notas musicales claro. siete sí. niveles de coexistencia Bien. nosotros estamos percibiéndonos físicamente en el nivel más eh, ...tenso, digamos, en el más lento de observación de nuestra realidad. Entonces, cuando empezamos a integrar los demás niveles de coexistencia y ser conscientes de ello, podemos aprovechar esta información que nos trae nuestro doble para vivir mejor, para conectarnos con nuestras otras velocidades o con nuestro cuerpo energético para estar en coherencia con ello. Porque si no, muchas veces vivimos como si esos cuerpos no existieran y estamos desconectados... Uh -huh y no estamos haciendo ni nuestra ni, ni, ni estamos alineados con nuestros cuerpos energéticos con el mental, con el emocional, con el, con el álmico, con el para que vivimos uh -huh. pero cuando tenemos estos intercambios a la noche, eh, conscientes y más controlados controlamos la forma en que nos vamos a dormir uh -huh. esto nos empieza a traer una información de cuáles son nuestras mejores posibil posibilidades para hacer cada vez más nosotros nuestra esencia para que todas estas dimensiones nuestras estén alineadas. Estemos conectados con nosotros mismos. Sí, porque nuestro doble es el que mejor sabe de nuestras posibilidades y, no, ¿no? y de nuestra cual. esencia en conexión con, digamos, con alguna esencia creadora de este desdoblamiento. Este, este es un periodo que estamos llegando a un fin, uh -huh. pero bueno, luego comenzará otro ciclo, pero claro. esta apertura temporal, como llama él, tendrá unos para 30, 40 años más tenemos para aprovechar que esta velocidad de procesamiento de información y la posibilidad de conectar con esta información está mucho más disponible. Entonces la persona que realmente quiere empezar a tener esta información, le empieza a llegar de todos lados. Ah, qué bueno esto que nos sí. estás contando. Hay diferentes charlas que vos estás dando uh -huh. de, de doblamiento del tiempo. ¿Estuviste en Uruguay? Tres veces, sí. Tres ma, veces. A Punta del este, ¿Cómo sí? resultó esto en Punta del Este? La verdad que es increíble, porque me acuerdo que una de las charlas, yo llegué dos días antes, no la habíamos anunciado, la anunciamos a último momento, vinieron así 30 personas de la nada, y sí. después al otro día... Quisieron continuar con sesiones individuales para ir integrándolo. Esto está, está bueno, ¿no? Sesiones individuales donde uno puede preguntar más específicamente cómo se hace, cómo se puede sí, lograr. ¿no? Sí, para ir integrando, porque esto comienza eh, básicamente antes de dormir, eh, entregándole a nuestro doble. Uh -huh. eh, podemos entregarle los, las cosas que nos están pasando, sucediendo, nuestras experiencias... Garnier sugiere entregarle nuestros problemas uh -huh. ¿no? para que el doble traiga el mejor futuro posible para ese problema. Uh -huh. Pero hay otras personas que lo encaran de otra manera. Por ejemplo, entreguemosle eh, nuestras experiencias, nuestra vida y que el mismo doble nos devuelva eh, alineándose con, con nuestra esencia original, digamos, uh -huh. o nuestro creador, nuestro mejor futuro en coherencia, ¿no? nuestras mejores posibilidades. ¿Por qué? Porque si no nos puede traer información que no es para nosotros. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver un programa de tele uh -huh. donde nos dicen que comprando cosas podemos ser felices, comprando determinadas cosas, y eso queda en, en nuestro inconsciente. Claro. Nuestro doble recabe esa información y nos trae nuestro nuestro futuro en base a esa información que recabó. Uh -huh. Por ejemplo, que compremos esas cosas para ser felices. Claro. Pero si no le decimos específicamente al doble o a nuestro doble energético que esté alineado con nuestra esencia original, bueno, se puede alinear con, eh, con un inconsciente colectivo o con, con, con programas de otras personas o con valores de otras personas. No en la conexión conmigo misma. Exacto. Más, que Es lo importante. Exacto. Eh, sí. eh, Malí. Las charlas. Contame, eh, vas a estar acá en Don Torcuato dando charlas en breve, que ya has, ya, ya has dado. Sí, mañana eh, doy una eh, en Villa de Mayo, en el, eh, cerca del barrio Cuba de Villa sí, de Mayo. Sí. Eh, pueden anotarse eh, a través de mi Facebook en Desdoblamiento eh, Vitale. Uh -huh. es, eh, Se llama ah, ¿sí lo Desdoblamiento Vitale lo pueden encontrar por Google. Ah, bien. Eh, si lo googlean va a aparecer mi página de Facebook. Si no, si entran a Facebook lo pueden buscar por desdoblamiento del tiempo. Charla, talleres uh -huh. eh, y hay una espiral eh, amarilla y, eh, con un, una un espiral azul con sí. un fondo amarillo porque uh -huh. hay varias páginas si no se pueden confundir. Uh -huh. Mi mail es redcomunicacional.com. La charla la doy eh, mañana a las 4 hasta las seis y media. Sí. El sábado siguiente la doy en Espacio Aini. Acá en Don Torcuato. Acá. En la calle O'Barrio. O en la calle O'Barrio, que uh -huh. pueden entrar al Facebook, es Espacio Aini de Don Torcuato. Uh -huh. En eh, horario eh, va a en estar. En de Gustavo y Flor Franco. Uh -huh. eh, ahí voy a estar a las 6 de la tarde. Y el siguiente sábado, que es el 25, doy una charla con el doctor Roberto Vitale, que es mi hermano. Ah, qué bueno. Que es especializado en medicina ayurvédica y vamos uh -huh. a relacionar el desdoblamiento del tiempo con la salud. Qué bueno. El siguiente sábado la relación va a ser con la justicia, el desdoblamiento del tiempo con el sistema judicial. Viene uh -huh. en una boda de Mar del Plata y vamos a dar el eh, cambio de lógica o de óptica. A, vamos a relacionar el desdoblamiento del tiempo con justamente la ley del sistema eh, judicial. Yo entiendo en casa en el consultorio también, Ajá. acá en, en Los Nogales, en Villa de Mayo. Sí, está cerquita. Sí, y ahí se va integrando porque cuando uno empieza a hacer las derivaciones eh, funciona por cuarentenas. Hay como 40 días en, do, en donde nuestro doble procesa esta información Ajá. de cuál puede ser nuestra mejor posibilidad a nuestro problema o a, o a lo que, que estamos queriendo encarar en nuestra vida y eh, bueno en esa cuarentena nos trae nuestra mejor posibilidad pero entonces esto es un continuo meterno no y es claro. que ¿no? no es que hay un, un, una finalización de este proceso entonces para uno integrando está bueno juntarse en grupos a veces a compartir o a meterse en foros claro nos vamos dando cuenta de, de un montón de cosas nuevas así ¿no? que bueno la idea caso? es básicamente es que antes de dormir puedan este Justamente pedirle a, a cada uno, a su cuerpo energético, a su doble, uh -huh. ¿no? entregarle lo que les esté pasando y, eh, bueno, esto de eh, esperar a que les devuelva la mejor... Eh, información de cuáles las mejores posibilidades. Que a todos nos pasan cosas, ¿no? A no desesperarse, uh -huh. que está la solución dentro de, de nosotros mismos, ¿no? Sí. Además se uh -huh. eh, cambia muchísimo la forma de dormir, gente que ah, tiene insomnio deja de tenerlo. Qué bueno. Porque conectar con este estado de paz antes de dormir sí. que es como conectarse con un punto neutro, cero. Sí. Hace que yo no me vaya a dormir con pensamientos claro. que no me dejan, digamos, descansar. Claro. Uh -huh que es importante exactamente es complejísimo el tema pero a este sí. tema se llega por resonancia hay que abrir la cabeza sí. entregar todo lo de lo conocido uh -huh. y abrirse a una nueva forma de percibir la realidad y llega por resonancia o sea que todo lo que yo diga que se lo olviden sí. que solo queden con lo que resonó sí. con ese bichito adentro que uh -huh. dice mm, esto me suena como familiar y bueno voy a investigar más claro y, no cómo llegó a todo pero esto? pero ¿no? es un proceso en autorreferencia es uno con uno mismo conexión con su, su máxima con su esencia más profunda qué lindo qué interesante entonces este tema y agradezco Mali realmente de estar juntas en el día de hoy uh -huh. eh, tanto tiempo no que, sí. que nos conocemos y que, no, y hace es que te quedo mucho, te que no nos... mucho. <risa> yo también <risa> <risa> eh, que... bueno muchas gracias por estar acá